Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera categoría de el primer día de RoboJam Sinaloa, México 2022. Eh, bienvenidos a BumperBot. Eh, mi nombre es Eduardo Cruces y pues vamos a comenzar con esta categoría que seguramente algunos de ustedes ya conocen. Pero bueno, antes de comenzar vamos a presentarles a nuestros jueces quienes ellos van a apoyarnos a tomar las decisiones para que las reglas se cumplan de ...de una manera eh, pues muy cabal y que todo salga con transparencia. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer juez. Él es Aarón Hernández. Él es estudiante de computación de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Eh, ha sido juez en torneos de robótica en México con amplia experiencia... ...y eh, fue presidente de la rama estudiantil del IEEE de la UAM Iztapalapa del periodo 2019-2020. Eh, hola Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente un gusto andar por aquí con todos, viendo que vienen con todo el ánimo. Veo por aquí caras conocidas y pues como hemos visto la competencia desde la mañana parece esto tener muy buena pinta. Perfecto. Pues bienvenido Aarón, muchas gracias por apoyarnos en este torneo y pues el mayor de los éxitos en esta categoría. Y continuamos con nuestro segundo juez, él es Josué Palma, él es estudiante de la licenciatura en Ingeniería Mecánica de la UAM, pero de Azcapotzalco. Eh, él fue colaborador del Centro de Ciencias Explora del 2016 al 2018 para el Desarrollo Integral de Niños y Adolescentes y actualmente es vicepresidente de la rama estudiantil del IEEE de la UAM Azcapotzalco. Hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, buenas tardes a todos, eh, muy contento de estar aquí con ustedes formando parte de esta categoría eh, Me emociona muchísimo, eh, es una, también una de mis primeras categorías Y pues esperemos que todo, que todo siga como hasta ahora en la mañana, pues, mostraron con muchísimo nivel, muchísimo entusiasmo Entonces eh, pues no esperamos menos en esta, en esta categoría que, que es como un poco más reñida Entonces les deseo la mejor de la suerte a cada uno de los equipos y vamos a perfecto muchas gracias José, por el apoyo y nuevamente bienvenido eh, continuamos con nuestro eh, siguiente juez él es luis antonio rubio él también forma parte de la de la guam miren todos los jueces son de la guam eh, pero él es de la guam Xochimilco, estudia diseño industrial eh, ha participado también como juez en diferentes torneos de robótica eh, también ha sido partícipe de torneos de robótica y él es experto en la parte de impresión 3D y robótica educativa. Eh, ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Le muchas gracias igual. Muy, muy emocionado de ver eh, competidores el día de hoy y ver eh, a qué soluciones pudieron llegar para esta categoría. Eh, mucha suerte a todos y, y, y la competencia está muy buena. Perfecto, muchas gracias Luis y bienvenido también a Roboyam eh, 2022. Y pues bueno, eh, sin más, vamos a continuar con, eh, vamos a comenzar con la competencia. Eh, en esta competencia, a diferencia de las anteriores, decidimos transmitir la parte de la homologación. Entonces jueces, les dejo eh, la palabra para comenzar con esta parte. Muchas gracias Barra. Eh, bueno entonces eh, lo hicieron gustan eh, empezamos para, para para ver qué qué es lo que tienen preparado para nosotros sí pues, adelante Perfecto. Nos comentaba, maestro, que esa era eh, su arena elevada, ¿verdad? Es correcto. Esa es la pista elevada. Vamos eh, vamos para verificar. Eh, el este es el robot Ciencias y Letras 2. un poquito a favor de colocar el robot un poquito más en la esquina de, la hoja, de, la, hoja de la, hoja la hoja con la esquina inferior derecha que quede que, no se, que quede dentro de la ah sí perdón me estaba viendo mal la regla no estaba bien como lo pusieron perdón entonces que salió un poco no pero cómo lo tenía ah perfecto Perfecto. sí sí es claro sí se ve. Perfecto. ¿Más? igual la parte la parte de cada uno de los vasos pues, eh, no sé Luis Aaron, yo lo veo bien desde, desde aquí como, como que sí son muy muy claros o sea no, no tenemos como detalle en eso también la línea del borde, pues es como, eh, está como bien definida, bien delimitada por la zona. Igual la parte del centro. No sé qué opinan ustedes. Digo, no, no, no veo nada, nada fuera de lo, de lo inusual. Sí, concuerdo. Sí, igual concuerdo con que tienen las, las medidas ah. indicadas. Uh, bueno, no sé si gusten, digo... a um, uh, a excepción de, de mejor criterio. Nada más como medirlo a lo largo y a lo ancho para, para que cumplamos con esa parte. Por favor. Ok. okay gracias. De acuerdo. Acá lo ya está de la más que nos acerquen como esa medida y de uh, de ese lado sí me parece a un poquillo un poquillo más abajo porque el, como que se blurea uh, no tanto no tanto más arriba uh, justo ahí sí bueno, está dentro de los límites sí está, está perfecto ¿El, el vaso lo van a checar o el diámetro El vaso, sí, sí si que nada más es. Este... Subo el vaso, ponle el diámetro a la cámara. No, no, no. Ajá, subo bueno. el que todos son iguales. Que sean de 7 no, onzas, ¿no? Sí. No, no. Arriba, el diámetro de arriba. Sí, la ahí en la cámara. Uh -huh. Subo lo más. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Y sí, todos son iguales. Mucho. De acuerdo. Y nos harían favor de. Eh, regalarnos la medida del centro la, ah, sí, la, claro. la medida de la línea central, por favor quita los vasos, para que no se ven ah, como lo marca el reglamento debe ser eh, de 30 centímetros perfecto. perfecto y su grosor de aproximadamente 2 centímetros un poquito más de Perfecto. Todo en orden. Ok, cambiamos, damos un minuto, cambio a la pista 2 para homologarla. Y aquí tenés a... Gracias. Listo, pues seguimos en esta competencia y ya tenemos la segunda pista para homologar. Adelante, jueces. Yo creo que primero podríamos tomar las medidas y después ver las posiciones de los brazos y, y el robot. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, adelante. Primero las medidas de la pista. Sí, de favor. 90, mire, 90 de ancho. Uh -huh. Sí, 90 por 60 Márcalo, pon el dedo y súbelo Ahora el, el, el inverso, del otro, el otro lado Pon el dedo, márcalo ahí Súbelo Más para allá Sí, allá, hacia ya hacia. Ahí está. Sí, está bien. El, el centro. Sí, todo el, el centro. Por favor. Mátalo y sube el dedo. Subiendo, súbelo, súbelo, súbelo. Ahí no sé si ya lo vieron. Ok. Sí, está bien. En cuanto a los vasos, utilizarían supongo que los, mismos los mismos. de la otra pista. Así es. Ok. Los sí, vasos son los mismos. Ya solo faltaría el segundo el robot. Serían la misma posición y los okay. robots. Pongan la hoja y el robot. Sí, por favor. Sí, ¿no? ¿Dentro del límite? Muy bien, gracias. ¿Saben, jueces? No sé a excepción de ustedes. Eh, en la pista anterior, eh, en el, si no mal recuerdo, alcancé a observar, tenía un logo del lado derecho, inferior. Como sí. oscuro, no sé si lo alcanzaron a ver. En la pista anterior. Solo lo no, noté no, en medio. El medio. En medio. No, no, no, no. Igual no sé si nos pudieran mostrar, nada más para, para corroborar eso. Ah, movemos esta pizza y ponemos la otra. Demos un minuto ¿De y Sí, sí, sí. Sí, eh, más que nada para, para tratar de, de, de como dejar muy muy claro como la parte cierta del reglamento, la, las características de la pista, en el inciso de, ¿no? El algún logotipo se ha colocado en la parte central eh, y que no sea como como una ayuda extra para poder eh, leer como una guía por decir el, el, no, no sé a excepción de lo que opinen ustedes por decir en la parte superior y en la parte inferior del lado izquierdo y derecho respectivamente eh, tenemos como esos logos no sé si afecten eh, o si podamos... Eh, de hecho ese logo del club del, del club y del el robot no tiene ningún o sea los tapamos ah, ¿cómo opinan ustedes Luis igual digo eh, podrían como ponerle una hoja blanca y Siempre y cuando no interfiera como con la línea para que no haya como problemas. Pues es que de hecho, bueno, el robot no, no no utiliza las líneas. ¿Cómo, por eso ocupan que las tapemos. Digan, Luis, y Aaron. ¿A que nosotros no? Es que nuestro robot no usa sensores de luz, Os digo de sí, pues de, de color, pues eh, utilizamos por distancia, todos son de distancia, son char. Por eso no nos afecta el color ni no. nada. Pues mira, eh, yo, basándome un poco en, en las, digo, sin decir más o menos cómo van a estar colocadas las, las posiciones ahorita okay. en las que van a competir, uh -huh. pues, eh, de preámbulo no creo que llegue a afectar mucho, eh, uh -huh. y más con lo que nos dan un poco del comentario acerca del de el funcionamiento del robot más, más por medio de, de sensores de distancia de, de luz. Entonces... Pues a excepción de que en el momento de la competencia veamos un, un comportamiento extraño en torno a esos, a esos eh, diseños o, o, o logos. Uh -huh. y yo por, uh, por el momento yo diría que es más mejor. De acuerdo, sí. ¿Aaron? Sí, ¿Puedo? igual, de acuerdo con, con Luis. Sí, correcto. Pues podemos tapar si gusta, no hay ningún problema. No, nosotros no, no. podemos poner en, encima pues, de los logos, así como están ahorita, pues si ya no se no. ah, eh, cae De todos modos, sí ahorita por, eh, con los comentarios que hacía Luis, eh, coincido con lo mismo, desde su punto de vista que si viéramos o llegáramos a ver como algún comportamiento extraño dentro como de, de esa zona o el comportamiento eh, entonces sí, ya, ya tomaríamos como otra decisión, pero de momento eh, coincido con Luis y con Aarón eh, así está bien, o sea, ambas, ambas pistas cumplen y eh, ¿les parece si, si las aprobamos? Sí. Ya, ya checamos robots, pistas todo cumple muy bien, de Perfecto. Ok. Ustedes dicen cuándo iniciamos o con quién iniciamos. Y en cuál. Y en qué posición. Les le vamos a ir dando, si no mal, eh, de parte, la, la posición por ronda. Les vamos a ir mostrando la posición y ya hay lo, los dos equipos que, que pueden ir en posición. Y vamos a ir dando tres posiciones diferentes que equivalen a las tres rondas diferentes que vamos a estar compitiendo. Pues ahorita eh, no, no, no sé si quieran ir empezando en esa parte o les damos unos minutitos. Ah, no, ya estamos compitiendo. Sí, estamos compitiendo. Este, ni siquiera les mostramos la primera posición. si quieres eh, José la tengo en la mano ah perfecto sí, si ¿sí me puedes apoyar para mostrárselas eh, equipos esta va a ser la posición en la que van a tener que poner el robot en la primera ronda se les va a mostrar en la, en la espero que, se vea de que es del lado izquierdo de la pista viendo el robot apuntando hacia la izquierda. Hacia. Bueno, esa posición es o es del otro lado, porque sí, tenemos la cámara inversa. Así está perfecto, así es como se va ah, como ah, entrar. Ah, sí. okay. Bueno, en nuestra cámara vemos ahí donde lo pusieron exactamente, así es como lo ah, sí como tenemos reflejo nosotros en la cámara, pues lo vamos a la derecha. Ah, sí, pero ahí está, ahí está perfecto. A ver, no, no. Eh... Eh, de momento les comentamos les comentamos equipo que bueno, su tiempo límite son 120 segundos en los cuales está comprendida esta ronda, eh, el objetivo es tratar de sacar eh, los, los 10 vasos de la zona eh, si el vaso quedara sobre la línea el vaso no se cuenta como que salió eh, tiene que estar todo, todo el diámetro del vaso completamente fuera para que se le pueda tomar en cuenta eh, el vaso y los puntos asignados. Eh, de lo contrario si se terminara el tiempo si se termina el tiempo y ustedes no hayan terminado de, de sacar todos los vasos, bueno, se les asignará puntos por cada uno de los vasos que hayan sido totalmente eh, sacados y estén fuera de la pista. Entonces, Luis, eh, Aaron, igual quieren yo los apoyo con la toma del tiempo para estar al pendiente y para que vayamos como eh, con esa dinámica, ¿no? ¿Quieres tú, eh, Aaron? ¿Tú vas a estar tomando tiempo o, o, o, o no? O, sí. ajá, como, como ustedes gustan? No, no sé, de, de ser posible, los tres pudiéramos tomar tiempo. Exacto. O sea, yo, yo lo, lo, lo que eh, igual había platicado un poquito con la litora, eh, lo ideal es que eh, el equipo nos dé la señal. Eh, idealmente, 3, 2, 1, ahora, en el ahora comenzamos el reloj. Eh, ¿Para qué? Para que los tres tengamos de la señal la misma recepción del tiempo. Uh -huh. Y los tres tomemos el tiempo, obviamente, porque. El tiempo puede variar entre señales y agarremos el de medio, que sería el más ideal para poder, en términos de señales. ¿no? Entonces, eh, si ¿sí nos podrían dar la señal, como les comentaba, 3, 2, 1, ahora, para poder comenzar con la ronda, nos las dan ustedes, por favor, competidores. Correcto, entonces, ¿ustedes nos dicen cuándo iniciamos? Nosotros, decimos, eh, bueno. ustedes, ustedes hacen el, el, el conteo. Ok, entonces, iniciamos el conteo. Viene, dale. Uno, ahora. Perfecto. Vamos a iniciar con el tiempo. El ritmo del robot va bastante bien. Como lo comentábamos al principio, eh, no esperábamos menos, ¿no? Con, con las actuaciones de, de estos robots, bien, bastante. Ahí justamente ese tiempo. Se cayó, Bueno, ocho. Tiempo. Sí. Nos quedamos todos pausados. Ahí en esos casos, que se vuelve a poner el robot, o ya hasta ahí llega. Eh, si no mal recuerdo, ahí se termina. Okay. Uh -huh. Ahí se termina la ronda. OK. Entonces, Entonces en, el, en el caso de, eh, obviamente, si el robot, se toma sus 120 segundos, obviamente, pero si el robot se sale del área de competencia, ahí también se termina el tiempo. Y contabilizamos los eh, bases que se cayeron que es, no mal puedo ver, fueron eh, 8. Entonces el puntaje de su primera ronda queda... Ok, vamos a hacer cambio de pista para el otro robot. De Ah, pues, y bueno, lo que hacen en el de la es que tiempo de...? Bueno, ah, bueno, sí, si no, sí, si no, no hay. Sí, sí, no. Recuerden, es exactamente en la misma posición en la que se inició con el robot anterior para esta primera ronda. Vamos a iniciar con Teo. Dale. Una, dos, tres, ya. Recuerden, el objetivo en esta ronda es tratar de sacar la mayor cantidad de vasos de la zona. Cuidando que... En nuestro robot en este caso no nos salga no salga por completo pero si sí los vasos tienen un tiempo total de 120 segundos para completar esta misión de no ser así se le asignará puntos por cada uno de los vasos que saquen. hasta ahora vemos que la dinámica de ese robot ha cambiado a diferencia del otro el otro era como un poco más, más acelerado un poco más entusiasta ese va más como con la, con la mentalidad de poquito a poquito. Y justo ahora... Tiempo. Tiempo. Tiempo, el, el tiempo, el... Tiempo, tiempo, tiempo. justamente sale ahí. ¿De acuerdo? Entonces aquí... Ah, sí, me trajo, me trajo. <risa> Perdimos imagen. No, pero creo que damos cuatro. Sí. Sí, quedaba cuatro. cuatro. Perfecto. Es que íbamos a cambiar la pista. Ok, ok. Entonces, en esta ronda yo tengo que dar con 60 puntos. Entonces, hasta aquí terminamos con la primera ronda con la participación del robot Ciencias y Letras 2 con una puntuación de 80. que... Ciencias y letras, 3. Está al ¿Cómo? revés. De nada más y nada menos, 60. ¿De acuerdo? Este, primero fue el 2 y ahorita acaba de pasar el 3. Ah, perfecto. Gracias por la corrección. Está como en los vasos. mueven bien los vasos del medio, están chicos. Entonces vamos a hacer exactamente la misma dinámica. ¿En qué dirección? En un segundo. No Luis nos va a proporcionar la segunda posición para este segundo round. De nuestro... La posición para la segunda ronda va a ser la siguiente. Va a ser del lado derecho, apuntando hacia la derecha, exactamente. Perfecto. Párenos un segundito para preparar los momentos de tiempo. Perfecto. Ya están listos. Eh, Ya estamos listos, vamos a iniciar con Teo, dale, 3, 2, 1, ahora... punto, punto, punto, punto, punto, punto, tiempo. Ok, perfecto. Muy bien. Bien, bien, bien. Ok, ahora les explico otra vez esa parte. Ahora el robot logró sacar los 10 vasos, entonces ahorita vamos a definir el tiempo en el que logró sacar esos 10 vasos. Y el tiempo que le sobró para llegar a esos 120 segundos de la ronda, se le va a sumar al puntaje que realizó. ¿okay? Entonces yo tuve un tiempo de 21 segundos 56 veces. De este lado tenemos 22.3. Okay. Yo tengo que le sobraron 99 segundos. Serían. 21. 21. 21. 21. Pues si quiere, el, el, el, el, el punto medio sería 21,5. Entonces, uh -huh. ahí serían Entonces, serían. Eh, son 100 más... Eh, eh, eh, 21, ajá, entonces tuvo 100 más... 99, que que Perfecto. Entonces, solo para corroborar, acaba de participar y hacer su actuación en la segunda ronda el robot de ciencias y letras 2, ¿cierto, profe? Es correcto. Perfecto. Gracias. está listo el segundo robot vamos a iniciar a su señal ok cuenta Uno, dos, ya. ahora e iniciamos vemos que esta segunda ronda fue muchísimo mejor para el equipo de ciencias y letras con el, el robot número 2 en este otro vemos que están manejando la misma la misma táctica que en la ronda anterior. Esperemos que esta vez sí les funcione y que nuestro pequeño amigo motorizado no salga de, de, de la línea. Tiempo. No mueva nada, ¿eh? Sí. Tiempo. Tiempo. Entonces. Salieron tres vasos. Espérate, no muevan. Y este Quedaron 7 dentro de la arena, entonces quedó una ronda de 30 puntos. 30 puntos, sí. Listo, hacemos cambio de pista. Perfecto, entonces con esto concluimos nuestra segunda ronda y con esto concluye su segunda ronda el robot de ciencias y letras número 3. ¿De acuerdo? Hasta ahora vemos que, bueno, estamos justamente a la mitad de la competencia y ya se empieza a, a anotar... Eh, esta, la presión, la presión por el, por, el primer, por el primer lugar entonces esperemos a que hagan cambio de pista en unos momentos más, cuando estén listos Luis nos hará el favor de mostrarles la siguiente posición, siguiente y última posición de esta el tercer round de la competencia Por el momento les comentamos que ese, al igual que eh, en una competencia anterior, el equipo con mayor puntaje eh, será acreedor a el primer poste. Y seguido de él, bueno, el, en este caso, bueno, el, la idea en este último round es tratar de concluir en el menor tiempo posible para poder seguir sumando puntos y obtener ese, ese primer lugar tan ansiado pues de manera cómoda. ¿De acuerdo? Profe, usted nos indica cuando estén listos para que Luis nos... ¿En qué posición? Perfecto. Entonces, la posición de la tercera ronda va a ser en la parte superior, viendo el robot hacia la parte de arriba. Perfecto. Iniciamos conteo. A su señal. Tres, dos, uno, ahora. Perfecto. Vemos que muestran exactamente el mismo entusiasmo que en la ronda pasada. Probablemente, y no digo probablemente, es muy, muy, muy probable que quieran llevarse el primer lugar a casa. Que ese primer lugar se quede ahí entre todos ustedes. Y vemos, está justamente a uno, a uno, a uno, a uno. Y esperemos que no se caiga. Hagamos changuitos y tiempo. Qué emocionante. Sí, muy bien, muy bien, chicos. Ok, entonces, jueces. Eh, es... ¿Quieren? ¿Pasamos al tiempo? Sí. Yo sí. todo el tiempo de 22 con 22 veces. ¿Paron? Le quedaban 97 segundos, serían 23. Perfecto. Eh, yo tengo 22.7. Nos quedamos con 23. Entonces le asignamos eh... 90 y... 197. Perfecto. Con esto concluye su participación el robot de ciencias y letras número 2. Le agradecemos muchísimo. Y vaya que, que, que fue rápido, ¿eh? Me mejoró muchísimo. Pero aún no está todo decidido. Así que a su señal, profesor, se nos dice. Que tomamos tres Ok, cuenta. 3, 2, 1, ahora. Ya. Vamos viendo. Vemos que esta vez. Cambian un poco la táctica, al parecer el robotillo, pues, eh, tiene como, no tiene tanta prisa de sacarlos todos, él, él es como un poco más minucioso a la hora de estarlo sacando. Entonces vemos, recordemos que en el caso de que el robot salga por completo de la pista, se detendría el tiempo y se contarían solo los... Vasos que permanezcan dentro. Tenemos 120 segundos como límite. Hasta ahora está dentro del tiempo. Y vemos que ya casi termina. ¡Ay! Se le están resistiendo ahí esos dos. ¡Esos dos! ¡Ay! ¡Tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo. Así de que no muevan. ¿Ocho vasos? Ah, No, perdón. ¿Siete vasos? Siete vasos, ¿no? Siete. Dos, cuatro, seis, siete, sí. Siete. Perfecto. Entonces, listo. Tenemos la puntuación. Y con eso, el robot de ciencias y letras número 3 concluye su participación en esta categoría de Bumper Hot. Y agradeciéndoles muchísimo y un fuerte aplauso a, a los competidores. Fuerte aplauso, la verdad. Muy bien todos, chicos. Muy, muy, muy bien todos. De momento, en lo que nuestras computadoras del Robo Jam se enlazan a los servidores y calculamos sus puntajes, algunas palabras, equipos CLT Phonics, veamos que arrasaron las competencias este fin de semana. Eh, pues, nada, ay, ay, perdón. Pues, no, pues, pues nada, de que, por ejemplo, en, el, en nuestro robot usamos una diferente estrategia, pues de la vista en los demás concursos, o sea, en las más ediciones de este eh, RoboJam, pues de Bomberbot. Eh, pues claro, no utilizamos distancia pues, eh, que pues, ya fue un factor que nos benefició, aparte eh, pues de la localización, ¿no? de los vasos entonces, pues fue un buen reto, ¿no? Eh, buscar un punto pues en el que podamos eh, agilizar eh, el sacar vasos, sí. sin obviamente sin caernos, que nos pasó en la primera ronda, pero pues ya después corregimos, ¿no? y así es como lo decimos, y pues muchas gracias muchas gracias muchas no, pues, gracias a ustedes, ¿eh? Admiramos su entusiasmo y, y la, la forma en la que empiezan a resolver problemas. Muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones. Sigan así. Entonces, no sé, chicos, ¿quieren pasarnos a, a, a mostrar los puntajes o quieren comentar algo más para agregarle más, más tensión aquí en la premiación. edición? No, igual no, es como palabras. Ya, ya, ya, ya les dio vergüenza hablar. <risa> que le Queremos ver a las mentes detrás de estos robotcillos. Acá unas palabras a Héctor. Pues fue muy divertido estar en este concurso. Es la primera vez que hago algo así. Espero seguir mejorando y pues fue divertido. Vamos al All Star. Y sí, ¿eh? la, la verdad, arrasaron. A perfeccionar todo. Sí, ya lo creemos. Eh, compañeros, ¿algo quisieran agregar antes de pasar a, a la puntuación? Sí, él mencionaba que es la primera vez que participa. Y de hecho, para hacer de las primeras veces, tuvo un buen desempeño. Realmente he visto prototipos que... A veces ni logran las tareas bien, no mueven ni un vaso o se les complica más. Creo que para hacer su primera vez tuvo un desempeño increíble, sinceramente. Sí, pues de niveles sí de competencia. El... Los的isos, 2 -2> tiempo, ¿verdad? Que no se desmotive y pues también para eso sirven este tipo de competencias, para ir puliendo, vamos encontrando detalles, maneras de mejorar y pues siempre se aprende. ¿no? Felicidades chicos. Muy bien, bueno, chicos, ¿les parece si sí, pasamos a la mejor parte del torneo, ¿no? la, la, la premiación? No, no okay. sé, sí, eh, ¿Mister Boto nos quiere comentar algo? Ah, Mr. Boto, o no soy yo, Mr. Bueno, chicos, primero que todo, un saludo a los equipos, felicitaciones. Eh, yo, yo por ahí medio seguía algo porque iba incluso manejando, pero los escuchaba, no, felicitaciones a los chicos, de verdad que lo hicieron muy bien. Y muchas gracias por, por haber participado. Gracias por su paciencia, porque yo sé que están inscritos para Toluca, que era en febrero. Se, los pasamos para abril, pero bueno, felicitaciones igual se anda ahí con su grupo, para luego llamarlos a hacer Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, motivadoras, motivadoras. Entonces, ¿les parece? Sí, si pasamos a... Ah, ah, ah. denos un segundo a la premiación ¿No? ah, denme un segundo aquí está, perfecto en sus pantallas debería estar apareciendo eh, la tabla con cada uno de los puntajes respectivamente asignados a cada robot entonces, tenemos el que equipo, el equipo CCL Techronics con el robot Ciencias y Letras número 2. En el primer round eh, fueron como bastante flojillos, pero después mejoraron muchísimo. Ya en lo que nos comentaban, que eh, aprendieron de los errores rápidamente y, y lo mejoraron muchísimo, obteniendo un, una puntuación de 456 puntos. O sea, es, es, es, es muy, muy buena eh, aquí. Y después tenemos acá el robot de ciencias y letras número 3 el primer round el dominó, pero después bueno, tuvimos aquí como pequeños descalabros pero pues digo, 180 <tose> puntos muy buenos <tose> este en el RAM uno están al revés los, los valores los valores ah, eh, en lo, ok, bueno lo habíamos comentado y era que nos hizo la corrección que era que, eran, que se había presentado primero el 3 y luego el 2, por eso los boteamos no, bueno, sí, primero no, el 2 y luego el 3, así fue sí, sí. el orden de todos. Ajá. Ok, entonces son. Solamente el RAM 1 es el que está al revés. Ajá. Sí, no, no, no. Ok. Ok, okay. Así, así. Es correcto, así. Sí, ya. Ok, pues aquí somos un concurso transparente. Entonces, bueno. Pues, pues, con un primer lugar indiscutible y de manera bastante, bastante cómoda, el robot de Ciencias y Letras número 2, en el primer lugar, y por detrás, sus compañeros Ciencias y Letras número 3, con su segundo lugar. Muy bien merecido, chicos. No se desanimen, sigan echando muchísimas ganas, como lo comentaba Aarón, para hacer su primera vez. O sea, es, es, tienen es un desempeño es muy, muy bueno. Entonces, algunas palabras, Luis, Aarón. Igual nada más este, comentarles, ¿no? felicitarlos igual, por todo el esfuerzo, todo el, el, el gusto para hacer robótica, por competir, es, es, es mi padre. Después se te vuelve algo muy eh, constante de querer seguir compitiendo en, en categorías diferentes, en categorías nuevas, entonces, como comentaba igual José y Arón eh, síganle adelante, que hay muchas este, mucho de dónde agarrar para, para ir compitiendo en categorías cada vez más, más, más grandes. ¿no? Igual. Eh, pues Felicitarlos, igual muy muy buen desempeño Y bueno, pues nuevamente recalcando Su buena participación, yo creo que Incluso podrían llegar a ser una promesa Y pues esperamos Verlos, vernos en las siguientes ediciones Ver, queremos ver Su avance, porque seguramente de esto Aprendieron bastante, y van a ir aprendiendo Muchísimo más Entonces, esper esperamos con ansias La siguiente edición para verlos ya Más crecidos, chicos Claro que sí. Vamos en Monterrey primero y luego Guanajuato. Esperemos porque hoy sí, hoy fin de semana arrasaron con todas, eh. Arrasaron con todas. Entonces eh, los esperamos. Eh, no sé, Eduardo, si quieras como agregar algo más. Eh, sí. Si pues, no sé nada más si puedes. No decía la. Gracias. Listo. Pues, eh, pues nada más agradecerles a todos los participantes, a los jueces, a Luis, a Josué y a Arón, también a Mister Roboto este, por, por organizar el torneo y, y por, por, por la participación también de, de todos los equipos. Este, muchas felicidades a todos ustedes, chicos. Y pues bueno, los esperamos en el próximo RoboJam en, en, en Monterrey y en Guanajuato, como comentaban. Y también... este pues ya son parte del All Stars, entonces los esperamos también mañana en la ceremonia de clausura, a las 12, para entregarles sus certificaciones y sus premios. Y pues nada, muchas, muchas felicidades y eh, pues bueno, nada más eh, vamos a aprovechar que estamos aquí todos juntos para tomarnos la foto oficial de la categoría, entonces les pido que sonrían, miren a la cámara. Foto, foto. Y listo, ya está. Ok, pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias por todo, eh, por participar nuevamente a los jueces. Y los esperamos mañana en la categoría de Biped Race, a todos los que nos están viendo y en la ceremonia de clausura. Pues un abrazo a todos, muchas felicidades y hasta luego. Nos vemos. Hola.